Y aquí lo tenemos, el último doblable o plegable que llegó a nuestras manos. Y no se trata de un smartphone de Samsung, ni de Huawei, ni de la marca que ustedes piensan. Es una marca que nos ha sorprendido mucho en etcétera y que hoy nos ha mandado el Oppo Find N. Y como nos gusta mostrarles a ustedes, aquí le estamos quitando el tradicional plástico. Que va a develar todo lo que hay aquí debajo. ¿Están listos? Porque la marca ya ha mostrado mucho su potencial. Y aquí lo tenemos de nuevo. Así que vamos a abrirlo. ¿sí? Y como pueden ver, diseñado. Para encontrar. Bueno, estas letras en chino no sabemos qué significan, pero seguramente más adelante les contaremos un poco más sobre la experiencia con el Oppo Find. Bueno, y vamos a, a destaparlo. Nótese que, pese al tamaño de mis manos, que no son tan grandes, es manejable. Y aquí vemos una cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. Y cuando hablamos de las otras dos cámaras que tienen la parte posterior es un telefoto de 13 megapíxeles y otro ultra gran angular de 16. Bueno, y ahora vamos a quitar este cobertor. Fíjense, es un color blanco y negro. Entrada USB-C. Entrada para la SIM. Y aquí en la parte superior izquierda tenemos básicamente la cámara frontal que en este caso se trata de una de 32 megapíxeles gran angular así se ve no es muy ancho, lo vamos a plegar nótese la bisagra y quedó no es muy pesado pero ya en breve para darles datos videdignos, vamos a llevarlo o someterlo a las pruebas tradicionales del laboratorio etcétera, en donde vemos cuánto pesa, cuánto mide y demás. Además de eso, lo que vamos a hacer es mirar qué más viene en la caja de este Oppo Find N. Y aquí tenemos básicamente la documentación, en donde tenemos la guía rápida para iniciar. Nos cuenta todo en chino, pero bueno, aproximadamente lo configuraremos. La garantía... Información de producto, la herramienta de la SIM, y aquí hay una tarjeta bien particular que nos da un código QR, el cual próximamente escanearemos para ver qué hay. Y aquí tenemos el cable, que como pueden ver, se trata de un USB A a USB C. Uh -huh, muy bien vamos a ir dejando los guris acá, y un cargador, que ya vamos a ver, o marranito de carga, que ya vamos a ver de qué se trata, ajá, y este tradicional marranito de carga, es de carga rápida, incluido 33 voltios, además sabemos que el Find N soporta carga inalámbrica rápida de 15 vatios y también es capaz de dar carga a otro dispositivo, por ejemplo, unos audífonos o algo así, que se pongan acá, hasta de 10 vatios. Que Como pueden ver, es muy hermoso y algo que me gusta mucho es que abierto no es gigantesco no es uno de esos teléfonos que uno no puede manejar fácilmente yo tengo manos pequeñas y si se fijan pues sí no es, no es ultra delgado pero el tamaño pese a que es de 7.1 es muy manejable aquí lo podemos ver los acabados están bastante bien tiene doble sim más no tiene eh básicamente ab abertura para una micro sd pese a eso hay opciones de 512 lo cual es bastante uh -huh. para poder hacer de todo y si se fijan yo tengo la opción de ventanas flotantes la puedo llevar de un lado a otro e inclusive puedo hacer una seña y dividir la pantalla precisamente para abrir otra aplicación lo cual me parece fantástico puedo empezar a moverla de un lado a otro y si quisiera por ejemplo podría tener, fíjense puedo llevar, bueno aquí está en chino no ha llegado oficialmente a Colombia ese es uno de los bemoles que podemos encontrar en este dispositivo y como pueden ver la cámara es bastante interesante. Aquí algunas de las fotos que he estado tomando a otros dispositivos no desmerece, está bastante bien. Fíjense aquí está el gran angular 1X, ah perdón, gran angular 1X y 2X en la oscuridad que sabemos que efectivamente le cuesta bastante a este tipo de dispositivos. Acá se puede ver la textura del hielo, lo cual está bastante bien. Inclusive, algo que pasaba mucho en las primeras eh, versiones de los doblables es que efectivamente la cámara no, sabre, no sobresalía. En este caso, el set de cámaras hace un buen trabajo. Y si se fijan, no hay notch, hay una perforación aquí que funciona bastante bien. Si quisiéramos. Debo advertir que no estoy. Lo mejor presentado posible. Porque estoy de vacaciones. Pero si se fijan. No está nada mal. Aquí vamos a ver el resultado. Si sí tiende a aplanar un poco los colores. Pero se ven hasta los detalles de la barba. Entonces hace un buen trabajo. ¿Qué cosas? Porque no, no todo es. Felicidad. ¿Qué cosas eh, hay por mejorar? Pues fíjense que por ejemplo no todas las aplicaciones, pese a que están de lado a lado, no me ocupan la pantalla completa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a salir franjas. Entonces eso es algo que seguramente hay que mejorar. Y ahora vamos a probar algo que seguramente ustedes van a querer hacer y es jugar. Fíjense, aquí también salen las franjas. e inclusive tenemos un modo juego para saber qué tipo de cosas pueden aparecer flotando. Entonces le puedo decir que bloquee las, no, las notificaciones, que haga un setup rápido. Bueno, como les contaba, estos factores de forma no están todavía estandarizados para muchos juegos. Entonces... Por ejemplo, si yo quiero seguir aquí, los clics no están bien mapeados y lo que me toca hacer es básicamente pasar a esta pantalla en donde se ajusta bien y empezar efectivamente a cuadrar todo. De lo contrario, no me va a dejar seguir. Entonces, sí, tiene sus remoles, es bastante chévere. Fíjense que la, la pantalla frontal no desmerece en lo más mínimo. Pero teníamos ese problema y de lo contrario no íbamos a poder seguir. Así que ahora sí, vamos a pasar a la pantalla grande, porque para eso uno tiene un doblable así de grande, precisamente para poder usar el máximo de su pantalla. Bueno, y aquí ya estamos en el segundo nivel de Asphalt. Ya estamos jugando precisamente contra otros corredores. Ok, entonces aquí vamos precisamente... A ver si sí, el Snapdragon 888 5G da la talla. En ningún momento se ha sentido realmente colgado. La tasa de refresco que llega hasta 120 Hz está bastante bien. Lo único que hemos sentido es que el, el, el formato de, de la pantalla a veces hace que los juegos tengan algunos clics que no funcionan bien, entonces toca pasar la pantalla a la pantalla pequeña para lograr dichos clics y listo pero fíjense, el rendimiento está bastante bien en este tipo de juegos no hay queja es solo eso, que adapten el formato y, y esto puede ser algo de Google desde Android pero si sí, eh, falta un poco que los, de, los desarrolladores adapten este formato para que efectivamente sea transparente este paso de, de pantalla bueno eso es en el apartado de juegos ahora otra de las cosas que seguramente a muchos les preocupa es la carcasa hasta ahora no, no conocemos carcasa alguna para el Oppo Find N pero como ya lo hemos visto el Fold 3 tiene carcasa, el Flex también, entonces pues sabemos que seguramente habrá alguna que se pueda pegar y demás. La bisagra está bastante bien, fíjense que inclusive cuando está totalmente abierto no se ve acá marcas del pliegue. Es tipo gota, quiere decir que no se cierra totalmente, lo cual hace que la pantalla no sufra tanto. Está bastante bien esa bisagra. A nivel de poder, como lo hemos visto, está bastante bien. Los ángulos de visión funcionan. Y vamos a probar el sonido, porque obviamente algo que a todo el mundo le gustaría saber es qué tal suena. Otra cosa, ¿las negras aparecen? Hola amigos Vamos de Tecetrans si para cerrar el año hoy tenemos un a una persona nueva de Mediatec. Mm -hmm. Él se va a presentar y nos va a contar Vamos qué a hace la en vida. La, la calidad. Hola Felipe, pues bueno un gusto estar con ustedes este, este Pero día. Pero siguen bueno, apareciendo eh, Me presento, las, mi nombre es Alexander Rojas, yo soy Gerente Entonces, de Ventas Corporativas para Mediatec y estoy a Entonces, cargo de emisión. dos regiones, es Colombia sí, y bien. Centroamérica y Caribe buenísimo bueno, Alexander no y pues trabajo, como si dice por acá te estrenas en el cargo pues, precisamente hablando de lo que va a venir sacando la estérica, bola de cristal y, y, cargo, y no siento el sonido encajonado cajonado también tendría que cogerlo muy así buenísimo Alexander y pues si como si dice por, por acá te estrenas otro, en el cargo si yo los dos, de hablando de ahí lo, lo encajono, avenido, que va a sacando la bola de cristal y contándonos las predicciones para todos en general creo que es un dispositivo bien interesante no desmerece, no sabemos el precio eso es un, algo que puede llegar a aguarle la fiesta a muchos que quieren un doblable en estas fiestas o para iniciar 2022 y otra de las cosas es, si se fijan, tiene muchas aplicaciones que ni idea en este lado del mundo, vamos a ver, por lo menos se pueden desinstalar varias fíjense, el bloatware se va Vamos a probar con estas también. Y eh, pese a que le pusimos inglés como el idioma inicial, pues hay cosas que todavía salen en China. Seguramente habrá aplicaciones, por ejemplo, esta que no se dejan desinstalar. Ah, mentiras, fíjense. Si sí, sí, sí deja, lo cual es fantástico. Así que por Bloodware parece que estamos bastante bien porque nos deja quitar la mayoría de cosas que no se usan por acá y para los que les preocupa instalar de, de tiendas extrañas pues también se puede poner el play store sin ningún problema recuerden que no hay veto no hay nada de eso y ahora lo que vamos a hacer es correr un benchmark precisamente para los amantes de los números bueno ya ha terminado fíjense aquí están los resultados de las pruebas Está bastante bien, muy cerca al S21 Ultra 5G, de hecho le ganó por una nariz, como dicen, al Poco F3 también y al Note 20 Ultra, o sea, bastante potencia en este smartphone. Y algo, un detalle coqueto, fíjense que podemos ir con el formato de pantalla pasándolo de lado a lado los resultados. Y vamos a ver si esta aplicación se ajusta. Sí, se ajustó precisamente a la división de pantalla. Lo cual está muy chévere. Y aquí podríamos sacar otra app de las más usadas. Vamos a ver. Diferentes opciones de pantalla. Y puedo. Poner Antes de orar, a toma un segundo un para video pensar en lo que estás a punto de hacer. Precisamente ¿Estás mientras asombroso. Veo mis fotos, estás a punto de hablar con tres apps al tiempo, multitarea llevada a una expresión bastante interesante precisamente en un smartphone y qué pasa si lo cierro pues ya lo vamos a averiguar, lo cerré y aquí tengo mis tres apps en un formato más reducido, si se fijan esta pantalla tampoco desmerece no está nada mal y no está muy grueso, definitivamente es un el find N es un smartphone plegable que vale la pena tener en cuenta precisamente para estos nuevos formatos que llegan en 2022 y que vamos a ver en estas latitudes pueden ver más en texetera.co en el review detallado